Hola, mi gente. Les habla, dice, por aquí quiero recomendarle el buen trabajo de Yoko Casanova porque Yoko Casanova es la persona que se encarga de tomar cada detalle de tu video en serio y llevar tus ideas a la realidad quiero recomendarle este productor de video para todas las ideas que tenga o sea el negocio pienso que es la persona correcta para que usted haga su sueño realidad de más está decirle que chequee mi canal de YouTube ahí podrán ver toda la calidad de trabajo que tiene Yoko Casanova el que hace tu sueño en realidad por aquí le habla Heiser. Y como que yo vengo de Italia, ustedes saben, nosotras italianas somos. No puedes mentir, cuéntale a tu la <risa> vez de mami que dice mía.